...asistente a esta rueda de prensa convocada por la marcha Por la Dignidad. Estamos aquí, os hemos, os hemos convocado porque, bueno, pues la marcha consideramos, creo que no es algo discutible, que estamos ante un, un estado de, de mucha emergencia, una situación que es muy, muy, muy dura para un montón de personas y, y lo que viene va a ser peor si no nos organizamos las personas de abajo, las personas que lo están, lo están pasando peor y eh, las personas que sentimos que por parte de las administraciones no se está haciendo lo suficiente para que podamos vivir con una mínima dignidad la situación que se nos viene. Desde la marcha llamamos a toda la sociedad a que se movilice para que luchemos de manera que obliguemos a que se fortalezca lo público a que se fortalezcan los derechos laborales, a que se garantice el derecho a una existencia digna, a la vivienda, a que tengamos sueldos dignos, a que no nos echen de los trabajos porque algunos empresarios creen que pueden montar chiringuitos por su cuenta y pueden pisotear nuestros, nuestros derechos, como está pasando ya en nuestra ciudad y hemos visto de manera reciente, etc. Para, para esto hemos eh, organizado una serie de asambleas por los diferentes barrios de la ciudad. El martes pasado estuvimos en Fátima, hoy jueves estaremos a las ocho y media eh, en Fuensanta. De manera que le queremos decir a la gente que si no montamos redes de, de, de solidaridad y que si no nos damos cuenta que solo mediante la lucha colectiva organizada y pensando en el, el bien común, obligaremos a nuestros gobernantes a que se hagan políticas para que, que estén orientadas a, a las personas y no a unos mercados financieros o a empresas que se están llevando unas ayudas que no están pensadas para, para ellos. No vamos a salir de esta situación. Eh, este lunes eh, empezamos abriendo una asesoría social en Rey Heredia, en el, colegio, en el centro social Rey Heredia, a quien, como siempre, tenemos que darle las gracias por existir y por esta labor que hacen, que está posibilitando a mucha gente que podamos hacer cosas por los demás. Y en esta asesoría estamos ayudando a quien lo necesita a pedir el ingreso mínimo vital. Eh, cuando pasen unos días, vamos a dar también un teléfono de consulta para que quien quiera venir por aquí pues, sepa qué tipo de, de, de papeles, documentación debería traer, eh, de manera que se pueda ir de aquí con la solicitud hecha de el Ingreso Mínimo Vital. Eh, sobre este Ingreso Mínimo Vital tenemos cosas que decir. Primero eh, decir que aunque es una buena noticia que tengamos una herramienta que no se tenía antes, nos han vendido esta herramienta como algo revolucionario y no estamos en absoluto de acuerdo porque es una herramienta que ya existe en, en otros países de nuestro entorno desde hace mucho tiempo y porque no va a terminar con la po pobreza que nos han anunciado que sería para ellos. Este ingreso no va a dar cobertura ni, ni a la cuarta parte de las familias que se encuentran en pobreza severa, ni tampoco a los 12 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Hemos visto aquí el lunes de las personas que vinieron, que estuvimos atendiendo de manera ininterrumpida de 7 a 9, a personas que están en una vulnerabilidad extrema y que no cumplen con los condicionamientos. Para que le den este ingreso mínimo vital. Y bueno, pues no nos parece que esto sea la solución y, y queremos denunciar este hecho. Creemos que hay un montón de gente que necesita este ingreso y creemos que no está bien diseñado. Creemos que no tiene, que no está presupuestado de manera suficiente. Es, ...está presupuestado en una cantidad bastante inferior a lo que se nos prometió en las campañas electorales... ...y cuando comenzó el Gobierno su, su, su andadura... ...y eh, creemos que la única manera de conseguir que esto cambie... ...y de que, se, y de que tenga una, una cantidad presupuestada digna de manera que llegue a todas las personas es mediante la presión social y eh, aconsejamos a todo aquel que se encuentre en una situación vulnerable que lo pida, que lo pida aunque el famoso simulador diga que no lo puede pedir. Y si no sabe cómo hacerlo, estaremos aquí en Rey Heredia los lunes de 7 a 9 para ayudarle a hacer esta solicitud. Eh, nuestra propuesta ante este ingreso mínimo vital. Es una renta básica de, de cuarentena. Creemos que las rentas condicionadas, como es este ingreso mínimo vital, han demostrado a lo largo del de tiempo que tienen muchas deficiencias, que no cumplen con el objetivo que pretendían cubrir. Y eh, desde aquí continuaremos... Mm. ...trabajando y animamos a la gente... ...a que se una a esta lucha... ...para que podamos conseguir una renta básica... ...de cuarentena para todo el mundo... ...y bueno, pues este jueves... ...tenemos una asamblea... ...animamos a que la gente esté... ...en santa a las ocho y media de la tarde... ...y si no puede estar en esta... ...pues nosotros vamos a continuar durante este tiempo... ...haciendo asambleas por los... barrios. ...no sé si alguna de mis compañeras o compañeros... ...quiere añadir algo... ...a lo que hemos contado... ...bueno, eh, prácticamente todo lo básico y lo primordial de estas marchas... ...en este momento lo ha dicho el compañero Rafa... Eh, ...yo simplemente insistir en... ...hoy concretamente en la Fuen Santa, ...que la gente acuda y que tengamos claro siempre... ...que solamente el pueblo consigue lo que el pueblo pide... ...y pide con unanimidad, si no, nosotros no podemos hacer nada... 15, 20, cien personas no conseguiremos absolutamente nada... ...porque desgraciadamente es así, tengamos o no derechos... ...entonces yo os animo a que nos acompañéis, nos escuchéis... ...y por supuesto digáis todo lo que realmente necesitéis decir... ...en contra de lo que está sucediendo... ...porque por desgracia esto va a peor... ...y hemos tenido un confinamiento de tres meses... ...pero como realmente se necesite otro confinamiento... ...este país no lo saca nadie adelante, solamente... ...desde abajo, como ha dicho el compañero... Y es lo único que os pido, unidad, aceptadlo todos los que podáis... ...y hacer hincapié en ese ingreso mínimo vital... ...que aunque el, el supuesto os diga que no tenéis derecho... ...hay que hacerlo... ...porque, insisto, el movimiento se demuestra andando, nada más. La inmensa mayoría de las personas... ...no queremos vivir de caridad... ...pero ahora estamos en una situación... ...que, es, que no es normal... Y la gente que no tiene trabajo, que es lo que necesitamos todos, pues no, no tiene para comer, no tiene para pagar las cosas. Y, y es insuficiente, lo que se está viendo es insu insuficiente. Y lo que queremos es trabajar. Poquito a poco iremos solucionando. Estas, estas señoras y señoras que tienen tantas carreras, pues, podían pensar en algo más efectivo y repartir, si hay que acortar la jornada de trabajo, pienso yo, pues repartir el trabajo y repartir las ganancias. Ya está ahí llenos. Un poco precisamente en torno a eso último de repartir, eh, hacer hincapié en que si sí hay recursos. El problema es precisamente ese, el que no se reparte justamente, no se reparte equitativamente, puesto que hay muchos que tienen todo, Digo perdón, hay muchos que no tienen nada y hay pocos que tienen todo. Entonces eh, se trata fundamentalmente en que pensemos que si algo o de alguna forma podemos coger y modificar esta relación es precisamente con la unidad, la seriedad y el apoyo mutuo. Solamente de esa forma podemos coger y modificar que un sistema injusto como el que padecemos se coja y se revierta. Se como decía, hay recursos para coger y todas las personas tener derecho a una vida digna. Cuando se piensa que, un, que es más importante comprar un avión, de coger y dar un derecho mínimo vital o, o coger y dar una renta básica universal, que, que es universalmente para que las personas tengamos derecho a eso que es, se llama vida, porque nadie nos, eh, elegimos nacer, pero una vez que estamos aquí tenemos derecho a vivir dignamente como cualquier otra persona. Entonces, por eso es por lo que las marchas eh, eh, planteamos que es fundamental que toda la ciudadanía, colectivos y quien no se sienta abusos con un sistema como el que parecemos, nos pongamos en marcha y nos solidaricemos y nos unamos para luchar contra un sistema injusto. Bueno, pues os agradecemos vuestra atención y os invitamos a que difundáis que los lunes de 7 a 9 estaremos ayudando aquí a personas a solicitar su ingreso vital y a que difundáis cada vez que hagamos una asamblea de debate. Muchas gracias.